Soy Rafael Grasa, profesor de Relaciones Internacionales de la Autónoma de Barcelona y presidente del Instituto Catalán Internacional para la Paz. Trabajo en temas de teoría internacional, de resolución y transformación de conflictos, con experiencia práctica en países de América Latina, África y también recientemente en Kazajstán y otras zonas de Asia Central. Eh, podría resumir mi interés y mi currículum en una idea. Para lograr la paz hay que trabajar a la vez en resolver conflictos y en asegurar desarrollo. no, hay paz si no, hay bienestar y no, hay seguridad física para las personas. La tesis de mi conferencia ha sido que es necesario entender el proceso de construcción de paz que realiza Naciones Unidas en un contexto de cambio de la conflictividad armada y de nuevas tendencias de la resolución de conflictos. En concreto se ha dicho que aunque el modelo de Naciones Unidas es un modelo occidentalocéntrico, es un modelo que tiene debilidades pero que tiene también muchas fuerzas y lo básico fundamental ha sido decir la paz se puede construir pero requiere buen análisis de conflictos buenos actores y sobre todo una idea de fondo la construcción de la paz requiere tiempo no menos de 10 a 15 años y para construir la paz hace falta que haya trabajo en cuatro dimensiones en seguridad y gobernanza en sistema político y participación, con actores claves. En tercer lugar, en el entorno económico, que es el que establece las condiciones de la paz. Y por último, requiere un elemento fundamental, que es el trabajo en justicia para luchar contra la impunidad.